Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal Latino de Spanish. Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar Fotos eliminadas de su teléfono de Xiaomi Aquí tenemos una fotografía La cual podemos eliminar Pero la idea es recuperarla ¿Cómo vamos a poder recuperarla después de que Se haya eliminado? De una manera Súper fácil y súper sencilla, así que sin más Comencemos. Bueno chicos, en este caso Para poder recuperar las fotos eliminadas De nuestro teléfono Android Aquellas fotos que hemos perdido Ok, por cualquier razón Vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare World Data for Android, el cual estará en la descripción del video, lo descargan lo instalan, obtienen la licencia la registran y luego ejecutamos el programa como administrador luego de ejecutar el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones podemos recuperar información de Whatsapp Whatsapp Business, podemos recuperar información de Google Drive de WeChat, sin embargo en este caso la opción que nos interesa es esta, recuperar datos perdidos. Vamos a seleccionar esa opción, ok, y a continuación vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable USB, entonces acá conectamos el dispositivo a la computadora y esperamos a que el dispositivo sea detectado, cuando nosotros lo conectemos muy importante seleccionar la opción que dice transferencia de archivos, ok. Es lo recomendable ¿ok? que ustedes en este caso seleccionen la transferencia de archivos Para que de esta manera pues el programa en este caso se encargue de localizar la información de una manera más precisa Ahora, eh, lo que yo les recomiendo antes de continuar es que en el mismo dispositivo entren en la configuración Y bueno, en este caso en Xiaomi nos vamos a acercar el teléfono y vamos a seleccionar la versión de MIUI, la capa de personalización. La vamos, en este caso, a darle varias veces. ¿okay? Le damos varias veces hasta que tengamos las opciones de desarrollador. Cuando ya la tengamos, nos vamos, en este caso, a la opción que dice ajustes adicionales. Y luego nos vamos hasta la sección que dice opciones de desarrollador. Cuando entremos en esta parte, vamos a seleccionar acá abajo la depuración USB, esta opción tiene que estar activa y también vamos a marcar la casilla que dice instalar vía USB ¿Ok? esto es necesario porque en este caso vamos a instalar una aplicación mediante USB ahora una vez que nosotros hayamos marcado esta casilla instalar vía USB ya podemos continuar el proceso en la computadora ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, vamos a en este caso marcar la casilla de fotos Que son los elementos que vamos a recuperar y le damos clic en empezar Aquí el programa se va a encargar de precisamente, eh, bueno, primero instalar la aplicación en nuestro teléfono Va a aparecer este mensaje, le damos en instalar, ok, esto es normal, no hay ningún problema Y cuando le damos en instalar, automáticamente se va a abrir la aplicación Y esto permite y facilita... Eh, bueno, que Tinosherul Data for Android acceda a la información del dispositivo para analizarla y posteriormente, bueno, buscar entre los elementos esas fotografías que nosotros hayamos perdido o hayamos eliminado. Vamos a mantener la aplicación ejecutada y aquí vamos a darle permitir tantas veces como sean necesarios. Una vez que le demos en permitir, ya lo que va a suceder es que va a iniciar el análisis nosotros simplemente vamos a dejar la aplicación en el teléfono abierta mientras un data for Android se encarga de analizar la información, entonces pues simplemente esperamos a que el proceso finalice. Recuerden que este proceso puede tardar, bueno, eh, de minutos según la información que se tenga la cantidad de fotos etcétera etcétera y bueno chicos ya luego de que el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar aquí van a aparecer todas las fotografías incluso algunas pueden aparecer de color naranja Aquí lo importante es seleccionar las fotos que deseamos recuperar Y le damos clic a la opción que dice recuperar al PC Seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio Le damos clic en aceptar Cuando aparezca este mensaje le damos clic en aceptar Ya podemos cerrar el programa si lo deseamos Y ya podemos abrir la carpeta que nos ha creado el programa en la ruta seleccionada Aquí vamos a tener la fecha Y vamos a tener lo que viene siendo bueno, el elemento que hemos recuperado En este caso fotos y vamos a tener la fotografía en cuestión que nosotros previamente habíamos eliminado. Súper fácil y súper sencillo. Y de esta manera vamos a poder recuperar nuestras fotografías eliminadas de nuestro teléfono de Xiaomi. Fácil, sencillo y nada. Igual toda la información va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like o me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Soy Carlos Vallejo del canal de Dinocher Spanish. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye.